Aquí en San Francisco entiendo de Macorís. Eso, la tiene, carrera. Que, que eso tienes, tiene que ver con la carrera. Claro. Tú tienes el acto de que, así, que aquí hubo un funcionario Yo. que lo llevaron a. Eh, eh, iba a ser funcionario. Yo. Lo iban a, a, a juramentar iba y él a fue a con toda la... su familia al acto o sea, y futuro. le juramentaron otro ahí. Sí, ay, sí, sí, ay, dijeron: No, no, usted no, es. ¿Cómo no. es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? y fue con su eh, familia con su familia estaba ahí porque era él que lo iban a juramentar juega, Y en el acto dijeron la, no no es usted hay un agrónomo aquí venga eh, este di, es el di, di, di quién es di quién es eh, juega tela. Pachuchín, ah, es un alto dirigente del sí, prm sí, y sí, le, sí, le hicieron pasar sí, esa sí, vergüenza amigo un nuevo, abuso sí, un porque ponganse de acuerdo primero eso es por la pura que hay comentado esperando que mira que sea bueno, que no ha hecho una reacción eh, parece que no ha nada. No pasa que Pachuchín es un muchacho no, una persona muy. Exacto, pero era quien merecía. es un quien un merece. Mal calma. Correcto. Bueno, señores, sí, sí. continúa malestar sí. en el PRM por empleos de nuevo gobierno. Qué maldad le hicieron. Trus, tras cumplirse un mes del nuevo gobierno que encabeza Luis Abinader Corona, el malestar entre dirigentes del Partido Revolucionario Moderno continúa debido a una legada tardía o mal distribución de los cargos dentro del gobierno. Sobre este particular, en el día de ayer, Milcíades Franjul Soto, senador por la provincia Peravia, indicó que la comisión creada dentro del Partido Revolucionario Moderno, PRM, para asignar empleos en el gobierno en las diferentes instituciones partió mal. En tanto que Radamés González, director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, dijo que los funcionarios tienen que viabilizar las oportunidades a los compañeros. Recordamos que sobre este particular otros funcionarios perremeístas han dejado claro su postura. Entre los más recientes está la viceministra de la Juventud, Abril Reyes Robb, quien dijo que no ayudará a un peledeísta en tanto vea compañeros sin empleos. Francis, miren, lo primero es que quiero pedir que a la fecha el pueblo dominicano ha tenido una vasta experiencia en política y era de esperarse que en procesos de transición tan, tan corto y tan convulsionado la carga durante el trayecto, se vaya arreglando, aunque sea un poco lenta, aunque sea lenta. Porque apenas de un mes, hablar de movilizar alrededor de 200, 300 mil empleos, resulta un tanto, eh, es como un entaponamiento, ¿verdad? sí y debe dársele tiempo a que se ajusten y que los nuevos incumbentes, que son los responsables de crear las condiciones que le permita llevar, no solo a su militancia, sino a las personas que necesita para realizar la labor para la cual se le ha colocado como director. Entiéndase, estos directores tienen a la vez la obligación por ley en aquellos o en aquellas entidades que están bajo el esquema de administración pública y de carrera administrativa, que esto es un caso, que nadie lo, lo ve y nadie lo habla, porque lo más correcto es que no sea, quítate tú para ponerme yo, porque ha sido la práctica funesta donde el Estado ha echado a la calle a individuos servidores de verdad con vocación de servicio y donde el Estado le ha formado, incluyendo, ha invertido recursos económicos para la preparación y la eficientización de la labor que estos servidores realizan, resultaría frustratorio para ellos y para la misma institución si se hace una barrida, me toca a mí porque yo fui el que bandereó este, este de partido contrario y señores le voy a decir algo, hay mucha gente en el servicio civil y carrera que aunque hayan sido militantes del partido de la liberación dominicana yo digo que valen la pena tenerlo como funcionario o como servidores públicos. Esto trasciende las inquietudes de tantos compañeritos que hace 16 años atrás no tenían puestos. Y aquí hay que poner la casa en orden, que es lo que está haciendo Luis Abinader y nosotros. Siendo de banderas distintas, le hemos dado el espaldarazo en, en los aspectos políticos al momento de unas elecciones en algunas áreas en 23, me refiero que la fuerza del pueblo, fuerza nacional progresista, estuvimos aliados al PRM en muchas de estas provincias, con la excepción de aquí de San Francisco que perdimos la, la, la sindicatura por un asunto político y de momento. Pero de hecho, si me han escuchado, le he dado un cierto espaldarazo, sin, sin más ni menos, porque soy un municipalista, así que ONG de la Rosa, que primero merece respeto como político y como, y como persona de nuestro pueblo, pero no se puede presionar al punto de que se haga entender al resto de la población y al empleado que hace su con esfuerzo cada mañana y cada día, de que esto es un, una piñata. Por eso he hecho este recuento y entiendo yo, que sí pueden reconocer, reconocer que hay mucha desesperación y muchos que entienden que si pasa un mes y no lo nombran, no lo van a nombrar más, y eso lo inquieta y produce. A, a mí me han hecho críticas, personalmente, no, a nosotros, del malestar que aquí incluso me han hablado que Fulvio, que Franklin, que Franklin no le coge el teléfono. No, señores, es que se tiene una responsabilidad y está una especie de estancamiento por el poco tiempo, apenas un mes, denle en tiempo, y no convirtamos esto en una piñata. Porque esto se trata de la empresa principal que es el Estado, que es del pueblo dominicano, no para repartir. Bien. Miren. Lo primero es que es entendible de ambas partes. entendible de parte del gobierno central. <coughs> encabezado por Luis Abinader, el hecho de que todavía no hayan podido nombrarlo a todos. Es entendible porque apenas va un mes. Ahora bien, también es entendible de los compañeros de la base del PRM que ven que están nombrando a todo el mundo, que están nombrando a los hijos de los dirigentes, que están nombrando a los dirigentes y que a ellos lo están dejando fuera. Es entendible también. ¿Qué es lo que ha pasado? es que en las direcciones, porque para, para, para los empleos se crearon comisiones que determina, que estaban recibiendo los currículums, que estaban determinando para que un grupo se reúne, dejan fuera a los demás integrantes de las comisiones, por eso son los conflictos. Es decir, si en la Comisión Provincial de Duarte está eh, Franklin Romero eh, Fulvio Ureña y está, qué sé yo en, eh, Amado José Rosa no se pueden reunir sin Amado José Rosa que, que representa a otro sector porque el problema está básicamente entre el sector externo y los dirigentes se reúne un grupito eligen eh, el, eh, quiénes van a ocupar los puestos y entonces al otro grupito lo dejan fuera y eso es lo que está creando el conflicto básicamente es ese yo lo vengo diciendo desde el principio yo lo vengo diciendo desde, desde el principio y cuando el tiempo vaya pasando se va a poner más agria la piña por no ponerse de acuerdo. Fue lo que pasó con Pachuchín. Ah, no, es, es este que va, pero que no califica porque no es agrónomo. No es ese el que va, que no califica porque no es agrónomo. Cuando vino, el ministro le, le nombró a otro en la cara porque no se pusieron de acuerdo. Le hicieron pasar esa vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el PRM? Tranquilizar a sus bases, pero... No vengan a decirle ahora que no es una piñata el gobierno, porque realmente lo es. Dejémonos de hipocresía. Que todos los partidos, todos los partidos que, que luchan es para ir al gobierno. Entonces, ¿no le van a decir a esos compañeros que le ofrecieron empleo durante la campaña? Porque tú te crees que, ¿verdad?, que, que, que Franklin Romero andaba en la calle diciendo vamos a ganar para dejar a los peledeístas o ustedes no van a tener empleo. No, le iban a los sitios ofreciéndole empleo. Todos, diciéndole, no compañero, usted va a estar conmigo en, en tal sitio. No compañero, mire, usted va para tal sitio. No compañero, la juventud. Entonces, ese es el malestar y hay que entenderlo a todos, los de la base, entender al gobierno que lo que tiene es un mes y además decir esto. El PRM sabe que ellos no estaban preparados estructuralmente para ganar. Al PRM le cayó la victoria en la mano, ellos lo saben, por lo, por lo que se dio en febrero. Y por eso no tenían una estructura lista para ocupar el gobierno. Pero hay que entenderlo. Yo sí creo, y yo lo, esto lo, lo, lo he dicho de manera responsable. Todo aquel que está en el gobierno actualmente, ilegalmente, o sea, y que usted legalmente pueda quitarlo y poner otro, quítelo. Y ponga un PRMista que esté calificado porque se supone que es un cambio. Se supone que es un cambio, eh, un, un empleado, sí, usted hace bien su trabajo, sí, eh, pero mira, aquí tenemos otro que tiene la misma capacidad que usted y que, está, y que lo puede hacer mejor o peor, vamos, por, vamos a ponerlo a prueba. Yo otro tiene 16 años en ese puesto, vamos a darle un chancecito a otro, porque se supone que el partido que ganó ese es el del PRM. Hay mucha gente que dice, no, él, él no es una piñata, Me va a venir con esa, mí no vamos a engañar. puede seguirse manejando así. Hay que cambiar de actitud. Entonces, Luis Abinader debió salir con su grupito, solamente con los ministros, a salir a esa campaña. No, no, no. No, decirle a los compañeros. Va a haber oportunidad. No decirle a los compañeros. Lo que no se puede hacer de la noche a la mañana. No, usted no tiene capacidad. Porque ese es el problema. Lo utilizaban para conseguir los votos. Y ahora ah, que usted no tiene calidad para estar en ningún puesto. Buscarle un puesto donde tenga calidad. Y los peleadistas, sáquenlo a todos bueno miren a que puedan sacar legalmente menos, menos, menos, menos. Menos, a, ah. menos a los amigos de nosotros ah. a los amigos de nosotros no miren, ¿verdad? miren hay una hay una cuestión aquí y es la siguiente hay que ver qué queremos nosotros cuál es el país que queremos y cuál es el que tenemos es decir queremos un país con una mentalidad diferente o queremos continuar con la mentalidad que se tiene ah. un asunto del ser y el deber ser eso es lo que está en juego aquí en esta discusión, porque indudablemente que hay un grupo que entiende eso que tú dices, hay que cambiar, a cambiar a todo el mundo independientemente de que sepa o no sepa, aprenden el camino, porque nosotros manejamos como idiosincráticamente la teoría de que la carga se arregla en el camino. Tú se la pones al caballo, al burro, lo que sea Pero en el camino tú la arreglas y se está cayendo Amarra la detención Un par de meses entonces, vamos, vamos a entrenarte por par de meses mientras tanto Exacto, entonces la en, boca tan dura Entonces, en definitiva eh, Esa es la idiosincrasia nuestra Y por eso el perremeísta Actualmente está abogando Por su, su empleo Es como dicen, cada perro ladra por su hueso Entonces eh, Esa es la esa es la realidad. Eso no hay que criticarlo, porque eso es lo que se estila en este país. Lo hizo Balaguer cuando llegó en el 86, lo hizo Leonel cuando llegó en el 96, eh, lo hizo el PRD cuando llegó en el bueno en el 78, Era, sí. había que hacerlo obligatoriamente, por razones históricas. Pero, indudablemente, que a partir del gobierno de Leonel Fernández, el Estado Dominicano comenzó a dar un giro, un vuelco, hacia un Estado donde... Las personas que realizaban las labores de administración lo, lo, eh, tenían mayor calidad profesional, sí. eh, comenzó a avanzar en ese sentido. Y a institucionalizar a el institucionalizarse, empleo. sí. Exactamente, exactamente. Y el, y el servicio civil y público, de ahí se hicieron las transformaciones que hoy contamos con carrera administrativa, sí. para, para poder proteger el esfuerzo y claro. la preparación y sobre todo lo que ha hecho el Estado. Ahora, ¿era eso lo que quería Invertir la sociedad en dominicana? Ese, en ese, en ese Quizá la pregunta aquí es esa, ¿era eso lo que quería la sociedad dominicana? Yo pienso que todo país quisiera tener un, un, una burocracia entrenada, capaz, profesional, que pueda rendir el servicio de manera adecuada, a pesar de que nosotros no hemos avanzado mucho en ese aspecto, sobre todo en el aspecto de la mentalidad, aquí se dice mucho no, o eso no se puede, o eso no es así. Aquí no se, se, aquí se Exacto, aquí se cambian mucho los procedimientos. Y te dicen, no, eso era antes, ya no es así, ahora hay que... Entonces, eso es otro tema para trabajarlo dentro del tema de la burocracia. Tema. Sí, interesante. Fíjate, cuando yo he puesto mi punto de vista, acerca de la, de la situación, he procurando re, bajarle un poco la intensidad a los compañeritos de la base. productor y sí. presentador de televisión que dijo que el continente alemán vamos a estar que acaba de llegar el continente alemán sí pero bien vía del entender que la sociedad debemos avanzar y tener una correcta comprensión de qué es el estado ¿Qué se da en estos procesos cuando entra una nueva ¿Tú quieres, administración? ¿Tú quieres que yo te diga algo? Yo pienso, yo pienso que el asunto va a, se va a producir de la siguiente manera. En la medida que vaya pasando el tiempo, que nos hagamos más maduros como sí. sociedad y que haya más oportunidades para la gente, que se provean una serie de herramientas de la gente para el emprendurismo propio, Cada, cuando eso pase entonces se va a dejar un poco de lado el hecho de querer estar eh, chupando de la teta nacional. Y eso Ahí. va a permitir eso va a permitir que quienes tienen las capacidades para desempeñar una función se mantengan en su cargo independientemente de una... No, ¿Tú sabes por, no. de, de, de ¿Por el color para qué? Eso Mira, va a ser paulatino. Okay. Este aquí hay médicos que han ocupado posiciones, por ejemplo, la regional y en la, en la provincial. ¿Y que en sus consultorios ganan 10 veces más que lo que se pueden ganar ahí. No, pero aquí hubo un pleito se previo a hubo un pleito entre un ex -dire director <risa> del hospital San Vicente de Paul y quien aspiraba a sustituirlo. Mira, sí. es más una cuestión sí, a me acuerdo, así, que Porque yo sí. estoy seguro... Que se, por se, ejemplo. Se, aireó, se aireó un pleito, creo sí. que hasta hubo un manoteo. Sí, sí, sí. Bueno, miren, bueno, el doctor Ángel Federico Garabó, que es el pediatra de mis hijos, cuando yo iba a sus consultas, era 30 y 35 eh, pacientes, pacientes ahí en línea. Pacientico. Yo, yo Pacientico, estaba ahí. Eh, eh, <risa> y después que él entró ahí, eso mermó. Entonces, eh, no me va a decir a mí que Garabó, Abandonó un tanto su que carrera. Aquí? No, no. No, no es Es necesario. Si pero, es, es, sí, pero fíjate algo, eso va dentro del background, o él cultivó parte de su currículum también en el servicio público, porque el médico está muy ligado a la salud pública. Sí. Es decir, lo privado obligatoriamente lo hace ser parte porque ellos son del, de, de la infraestructura de salud del país. Ahora, lo que quiero decir es que debemos de llegar al, al, al punto que aunque duela, aunque queden afuera algunos disgustados y demás, si lo que corresponde para manejar el Estado es lo que se está proporcionando, aunque nos duela a todos, hay que permitir que avancemos, porque si no hemos quejado del pasado, era precisamente porque tenemos un Estado de un tamaño que no se corresponde, claro, donde sí. la carga... Sí. Es inmensa. ¿Qué es lo que se debe hacer, como decía Amado? Cuando hablamos de, una, de un Estado que devuelve o que procura darle calidad de vida a sus ciudadanos, es que con el tren de producción el cansancio que nosotros y el sudor de nosotros se produce en este país para sostenibilidad, que no sea dilapidado en la cuenta de, de, de ¿cómo se llama que tiene los 3 mil millones? De Camacho. De Camacho, Camacho, sino que se ha distribuido Hoy. en la nación proyectando, Mira. enseñándome a mí y a los demás a pescar Mira. para que seamos verdaderamente sostenible Exacto. pero el estado debe ser más pequeño señores, sí. el estado en realidad pero eso hay que debe ser más pequeño, sí. eso hay que romperlo con otras y que la políticas. empresa sea más grande y que sea la empresa la que produzca Prasa. la riqueza ¿Sabe? hay que romperlo con otras propuestas porque en definitiva es es un, da, Adiós, es un deseo, con la ley de carrera y la, la ley 4108. No, pero hay que buscar otras alternativas porque no vamos a cambiar una práctica y una cultura ah, no, arraigada. Manera, exacto, no, no. Sí, arraigada. Pero, pero sabes dónde está esa base. Mira, a mí me llamó una amiga. Lo déjeme hacerle ahora. déjeme hacerle te, A mí me llamó una amiga y fue mi alumna. Y es me dijo, profe, yo he, me han ofrecido un cargo. ¿qué usted opina? Yo le di una serie de orientaciones y le dije, ahora, tiene que entender una cosa, valora que tú tienes un negocio que está en plena capacidad funcionando y tú tienes que hacer horario ahí, y el sueldo nunca va a ser compensatorio con el tiempo que tú vas a dedicar, tu, eh, el, el ejercicio profesional. Hay que personas tienes que, que deberían ser colaboradores. Exacto, y, y, me, y al cabo de dos o tres días, eh, me llamó y me dijo, me dijo, no, profesor, yo prefiero mejor recomendar a otra gente y, que por lo menos me agradezca ese carguito, pero yo no voy para allá, porque se me puede de ir Claro, y eso, y eso mucha gente claro. no lo piensan, oigan, eso mucha gente no lo piensan porque es que nosotros tenemos una cultura de estar en el Estado, de que... De cuando se meten en, en el asunto, lo que tú, el ejemplo que tú ponías de, de Federico, cuando se meten en el asunto es que se dan cuenta que se metieron en, una, en camisa de once varas. Miren, algo que yo le criticaba ¿donde? al actual diputado Nicolás Hidalgo, él necesita un salón. Sal. claro que no, no, no, no. claro Entonces, que no. Mantuvo un cargo en el ayuntamiento como secretario general, pero nunca nadie vio... Una gestión del secretario general que tiene una función primen, primaria. Porque sus negocio estaban primero. Pero entonces, ¿para qué miren, ocupar un cargo solamente problema, por la cultura el nuestra? El problema, miren, está eso es, la fácil, barca, eso es fácil de identificar. El problema de, de, la, de la carga de empleos en el gobierno y la corrupción, anoten este dato, está en, la, en, la, en el inicio, es en la campaña por ejemplo, ustedes la creen promesa. que es verdad la promesa. Primero la promesa y los aportes. ¿Ustedes creen que ah, es verdad ya. que se va a acabar la corrupción del eh, por ejemplo, en este gobierno? Sí. Y la gente que invirtió Millones de pesos en la campaña. ¿Cómo lo van a recuperar? Me lo van a decir que los que lo aportaron porque, porque son patriotas. Por no, favor, lamentablemente, mientras los partidos necesiten tanto cuarto para invertir y comprar gente sí. eh, y comprar dirigentes y gastar eso. cuarto y necesiten tanta gente para trabajar en, en, en, lo, en la campaña, en las caravanas, eh, los días para la votación y todo eso, lamentablemente siempre van a tener esa carga. ¿Sabe cuándo eso se va a terminar? Cuando haya que evitar, cuando no haya que gastar tanto dinero y la gente pueda votar por su teléfono. Pero yo creo que aquí se dio eso. Ah, mira, Francis me dio un mensaje por, la, por las redes sociales, por los medios de comunicación. Voy a votar por Francis. ¡Pam! Y voté por Francis. Nadie me tuvo que ir a buscar mi casa. No, tu, no tuviste que buscar un, un, un chofer para buscarte. No tuviste que buscar una gente que te fuera a convencer. Ahí va a cambiar las cosas, pero eso no es ahora. Ahí en lo que tú dices, escucha eh, amado. Uh -huh. Ahí en lo que tú dices. Yo creo que se, dio el, se ha dado los pasos naturales de un pueblo que votó masivamente para cambiar y yo te voy a preguntar y le voy a preguntar a los PRMistas la cantidad de votos que obtuvo el PRM era netamente PRMista. No, no claro no, no que no. no. Pues ahí claro yo que te no. estoy dando un dato de que hay una fuente importante de reconocimiento de cambio y de deseo y de voluntad de votar sin la necesidad de ir por una motivación que Danilo Medina... Pero es que siempre se ha dado así, tú lo bueno, sabes. No, no. Cuando estaba la Balaguer, votación de ahora. Cuando estaba Balaguer, votaron en contra de Balaguer. Y después en contra pero del eso, PRD. Pero y eso después en fue el en pueblo. Contra del PLD, y después a favor del PLD. Y después en contra del PLD. Y ahora bueno, a favor del PRM. ¿Quién produce retorno? produce en cuenta que se equivocaron. Van a volver para nosotros. Yo se lo pregunto. <ríe> <ríe> vamos a esperar. Que se anótalo, <ríe> amado. Esa es otra frase del viernes. Eso es posible que se dé. Bueno, señores, la pregunta del día, les recuerdo. ¿Considera usted? ¿Es fundado ocurrir, el descontento eh? entre miembros del PRM que espera empleo Ay. en el Estado? Respóndanos al 829-451-3381, nuestra ¿Qué? vía de comunicación. ¿Tú el que llegó por cuña? A través del WhatsApp. ¿Tú el que llegó por cuña? Que se vaya por cuña. <ríe>